¿Qué tal amigos televidentes? desde esta cabina de transmisión? Ya todos los papeles puestos sobre la mesa para un partido que promete verdaderamente un gran nivel. Y seguro los mantendrá entretenidos a todos. Soy Fernando Palomo desde la cabina con Mario Alberto Kempes. Hay fútbol de primera hoy en la Liga MX. El conjunto de Santos Laguna estará enfrentando la Franja del Puebla. Como siempre un placer de estar acá Fernando. Estamos interesados en que este partido ya dé comienzo. Dos equipos que gustan dar espectáculo y ya veremos si están a la altura de eso. Podemos ver cómo sale el equipo de casa que sale con esta formación. No da señales de ser muy atrevido con este 4-4-2. Y sí, pero fíjate que los dos laterales de mediocampista que están pueden sumarse a los dos de arriba. Una vez salten al campo, así ah, se para Puebla. La formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3, dos jugadores pegados a la banda y algo que seguramente cambiará según se mueve el partido. Comienzan los primeros 45 minutos y nos ponemos las pilas. Julio Furch. Atento que parece buena. Brian Garnica. Se aleja el peligro. Falta señalada por el árbitro. Momento para dejar su sello. Bueno, el árbitro ya está sacando el manual para dirigir una amarilla muy temprano. Ahí le llega con la fuerte presión de la marca, pone el cuerpo, no controla bien en la primera, se le fue. Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atento que se viene una ocasión. ¡Gol! Me parece que hemos visto el primero del partido. ¡Qué forma de hacer que las cosas se vean fáciles, Marito! Es que a veces no hay que pegarle fuerte, sino pegarle allá donde el arquero no llega. Ese gol merece que lo veamos de nuevo. Entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos. Era buena la intención, pero les en el balón. Ahí se viene y lo va a tener. A la pelota larga y parece que va a llegar. Magnífica definición que se pierde por poco. Con la habilidad que tiene este jugador. Y sin embargo, se le escapó. Osvaldo Martínez. Brian Angulo. Balón interceptado. No han completado la jugada. Atento que desde ahí le puede pegar. Gran Centro. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Fernández. Pablo González. A continuación el lateral. Mantiene la pelota y se acerca. Fernández. Se les escapa la chimbomba. Cuidado que se quita un posible contraataque. A ver si logra mantener la sorpresa en el ataque. Terminaron una contra fantástica con un gran de verdad que lo ejecutaron como nunca. Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director. Este contragolpe que dio un resultado... Esperado. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar, eligió la mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico, ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar y ahora es el que más disfruta. Y por ahora el marcador está 2 a 0. Han regalado la posesión. Enorme pase para que su compañero lo alcance y defina quizás. Y el portero que la manda arriba del arco. Una jugada que tenía potencial, se les escapa, interviene en saque de arco. Y ahí va pero el travesaño. ¡Peligroso! Muy fácil el disparo. Le llegó demasiado fácil el balón. Señores, ocasión de oro para este equipo. Pero el arco dijo que no. Corral. La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. Hugo Rodríguez. Hoy hemos visto un bajo porcentaje de posesión del Santos Laguna. Esto no quiere decir de que el no tener la pelota no vaya ganando el partido. Se les ha ido la posesión ambicioso traslado ojo que puede terminar bien detengan el juego que está adelantado Brian Garnica ¿será que se viene el gol ahora? ha entrado muy bien leal tienen la bocha y se van volando esta contra que no pudo ser han recuperado el balón el asistente que levanta la bandera Rodríguez. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. El cartelito que nos dice que le suman dos minutos al partido. Perdieron la pelota. El referí que dice que se termine. el... Bueno, tenían prisa para arrancar el segundo tiempo, ¿no? Perdieron la pelota. Va, ah, pues, posesión. Salud. Salud, pelota. Chau. Por Garnica. Cuidado con esto y puede ser gran tapada del arquero. Ha dicho eso Fernando y en qué momento este arquero es un monstruo. Ese fue en cintro. Bien el portero, prosigue. Señores, después de ver lo que ha parado este arquero, bien se merece un regalito. Pase bastante peligroso. Se mete en la trayectoria de la pelota. Excelente movimiento. Dejó limpiamente sin valor al rival. Julio Furch. Brian Garnica, saque de banda, lo harán largo, se arma un barullo en el área. ¡Tapa bien! ¡Hay espacio suficiente para avanzar! A ver si aprenden, por favor, que tienen que tener un poco de paciencia. Todavía tienen tiempo, que no entren en pánico. ¿Para qué tiene gente en el medio campo? ¿Por qué no los Si Esto parece un partido de tenis. Desde el área de ellos, nomás directamente le están pegando pelotazos al área contraria. A ver lo que pasa. Señoras y señores, termina el ataque. Alejandro Chumacero. Balón interceptado. No han completado la jugada. Esa pelota es buena. Cuidado. Llega bien para tapar. Otra vez tapando. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Quería más. Ahí lo tiene, entre formidables para este talentoso jugador. Un tiro de esquina magnífico que vale la pena verlo. Ahora, yo no sé si estaba bien parado, pero ese cabezazo no lo paraba ni estando todos los defensores en el arco. La única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar Ya entramos en el último cuarto de hora de partido Pelota que se pierde, balón a nadie Este muchacho ni con la mano da una pelota bien Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. Buen balón que metieron. Era buena la definición. Muy cerca estaba. La pelota iba donde él quería. Lástima que se debió en el último momento. Osvaldo Martínez. Otra buena pelota. Este chico está iluminado. Después le dicen que los compañeros son los otros, por favor. Sandoval. Gran pase, si puede ser. Y para eso están los porteros: para tapar esas pelotas. Son los cuatro minutos y esto se acaba. Un partido que está a punto de llegar a su final, pero que hace rato se terminó. Se entiende, ¿no? Furt. Se ha cruzado en el camino de la pelota. Ya lo vieron, dos minutos más en el partido. Es un genio pasando la pelota. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Se acabó el partido, el equipo local se lleva la victoria. En un partido donde solamente se vio un equipo, un equipo que jugó a un nivel muy alto, el resultado más que justo, porque esa diferencia de goles así lo demuestra, realmente fueron los únicos que estuvieron dentro de la cancha. Comienzan los primeros 45 minutos y nos ponemos las pilas. Se aleja el peligro. Bueno, el árbitro ya está sacando el manual para dirigir una amarilla muy temprano. Ahí lo encontró bien vestido entre líneas. que se pierde por poco con la habilidad que tiene este jugador y sin embargo se le está cuidado que se geste un posible contraataque a ver si logra mantener la sorpresa del ataque terminaron una contra fantástica con un gran gol De verdad que lo ejecutaron como nunca Que la manda arriba del arco. Una jugada que tenía potencial. Cuidado con esto y puede ser. Gran tapada del arquero. ¿has visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero? Bien, el portero prosigue. Otra vez tapando. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. ¿Querían más? Ahí lo tienen. Trecoles formidables para este talentoso jugador. Era buena la definición, muy cerca estaba. La pelota iba donde él quería. Lástima que se debió en el último momento.